que Eso es falso. Lo de, la, lo de lo que se libró en, la, en el Congreso fue una cosa de tipo político exclusivamente. O sea que no acepta como una cara de su gobierno el problema de la corrupción no. que genera todo ese clima yo político acepto... que le da argumentos no, no, a Chávez para no, no, acabar con no, el gobierno. No, yo acepto que en Venezuela hay corrupción y le puedo decir que no hay país del mundo donde no la haya. Que el problema no está en que haya corrupción, sino en la posición que asoman los gobiernos para combatir la corrupción y para castigar la corrupción. Y la corrupción no se trata de que haya unos venezolanos más honestos que otros, sino en la forma de administrar los dineros públicos. Si usted pone Alcabalas, en la, en la medida que pone Alcabalas, pone peajes. Y los peajes son la fuente de la corrupción. Cuando yo quito a Recadi, que no a que Todo el mundo puede adquirir los dólares que quiera sin necesidad de, de pedir permiso. Yo estoy quitando uno de los elementos de corrupción más graves que, que tiene Venezuela en ese momento. Cuando yo acabo con los permisos de importación estoy acabando con otro peaje tremendo de la corrupción. Cuando yo acabo con las licencias, con las exoneraciones de, de impuestos y de tasas, yo estoy quitando los elementos fundamentales de corrupción. De verdad que yo podría decir que si en mi gobierno hubo corrupción, hubo menor corrupción que en el gobierno anterior y que en el actual gobierno, porque ahora se volvieron a poner todas las alcabalas. Y el presidente de la República vuelve a tener las facultades discrecionales que yo le quité cuando eh, puse en marcha una economía transparente y sin, sin alcabalas. Ganó el exfiscal general de la República, Ramón Escobar Salón, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Corro, con la, logrando esta sentencia condenatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por Dios, eh, no tiene ningún triunfo. En primer lugar, el, la, lo, lo importante hubiera sido que me hubieran podido condenar por peculado, porque eso sí involucraba el manejo honesto de los fondos públicos. Y eso fue descartado de manera absoluta. En segundo lugar, esta es una condena, o es pues una victoria, sería una victoria pírrica. Porque la condena no tiene asidero jurídico de ninguna naturaleza. Usted podría pensar también que es una victoria pírrica el hecho de que lo hayan condenado por malversación, pero gracias a Dios que no fue por peculado. No, gracias a Dios no, sino que no me podía... Fíjese usted, quisieron todo lo posible por hundirme, y no pudieron. Y el hecho de que no pudieran... Eh, determinar el peculado, ni siquiera inventar fórmulas, demuestra lo falsa que es la, las bases en que está fundamentada esta sentencia vamos a ir a compromisos comerciales, al retorno vamos a seguir considerando las consecuencias de este juicio porque no está claro y es el comentario que he recibido en este momento en relación a si pierde o no su condición de senador vitalicio al retorno de comerciales el siguiente está plenamente establecido el delito de peculado ...encuentro que es importante que se establezca un precedente... ...de una pena de prisión para un expresidente de la República... ...y ex ministro del despacho... ...que de alguna manera siente un precedente importante... ...y que podemos seguir trabajando... ...le abre camino, le decía hace rato a otro reportero... ...a otros juicios diferentes, por hechos diferentes... ...cometidos por Pérez, que todo el país conoce... ...como por ejemplo el de las cuentas mancomunadas... Nosotros esperábamos una sentencia absolutoria... Porque el presidente Pérez no es responsable de ningún delito. No está demostrado el delito de malversación genérica agravada. Debieron haber sido muchos más votos salvados. Lo mejor de la decisión fueron los votos salvados existentes. Sobre si yo pierdo mi condición de senador vitalicio. Esa eh, circunstancia está contenida en el único aparte del artículo 148 de la Constitución, de la Constitu de la Constitución Nacional que dice serán además miembros del Senado los ciudadanos que hayan desempeñado la presidencia de la República por elección popular o la hayan ejercido conforme al artículo 187 de esta Constitución por más de la mitad de un periodo, a menos que hayan sido condenados por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. Y resulta que yo soy senador vitalicio no por mi segundo periodo presidencial, sino que soy senador vitalicio juramentado, y en funciones por mi primer periodo presidencial. Entonces no cae dentro de los extremos planteados en el artículo 148 de la Constitución. Pero podría decirse que eh, cometió delitos y que eso lo inhabilita, porque ha sido condenado por el mar, máximo tribunal del país. Pero aquí vamos a otra cosa. El delito de, de malversación de fondos ha sido quitado en todos los países del mundo. Solamente queda en Venezuela. Y en Venezuela había sido quitado de la Constitución, por una reforma de la Ley de Salvaguarda, que se aprobó a comienzos de 1993, con el voto unánime de todos los parlamentarios que quitaron la malversación genérica como un delito eh, y quedaba como una falta administrativa. Esa, esa ley aprobada fue a manos del presidente Velázquez. Entonces... El senador Rodríguez Corros, que era el sustanciador de este juicio contra mí, le de, dirigió públicamente un, una, una apelación al presidente de la República pidiéndole que rechazara la ley, porque si esa ley quedaba vigente, a lo mejor no me podrían condenar a mí. Fíjense usted cómo ya estaba fragado, a toda esta situación. Entonces, el presidente Velázquez rechazó la ley del Congreso. Pero esto ahora se volverá a quitar de manera que ni siquiera es, es, es una de lo que se me acusa, es un delito que tenga significación en, la, en, la, en el mundo como delito penal. O sea que le queda cumplir cuatro meses de prisión domiciliaria de hasta el 18 de septiembre. ¿Cuál será su primera acción? La misma que iba a hacer hoy. Primero iría a tomar posesión de mi oficina en la Torre de las Delicias, que tiene el símbolo de que ha sido el centro de mis actividades políticas. Allí daría una rueda de prensa. Y luego al día siguiente iniciaría las giras por mi Estado, por el Estado táquio. Y usted decía que iba a ser hoy, pero ya usted sabía cuál iba a ser la decisión de la Corte. Bueno, sí, pero yo tenía que poner dentro de la posición jurídica institucional en que yo me he colocado, yo no podía hablar de eso, sino hasta que no se produjera la sentencia. Ayer, este, en unas actividades venía como escuchando a una gente que venía comentando lo que ya se decía sobre el juicio. Y decía, bueno, ahora en septiembre queda listo y fuera, y todo se terminó, y todo y todo ya pasó como que si en el país no hubiese sucedido no, nada. Mira, no, esto no ha pasado. Ahora es que va a comenzar el examen de este juicio, porque vamos a lograr que en las escuelas de derecho de Venezuela y en otras instituciones jurídicas de América Latina y en el mundo, se examine este expediente para que quede claro en el mundo que este es un juicio absurdo que se hizo sin justificación jurídica de ninguna naturaleza. Van a quedar muy mal, sumamente mal, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Usted sabe que en, la, en los términos de los abogados dicen que hay una verdad verdadera y una verdad procesal, y que a veces la verdad verdadera no consta en los expedientes, no se convierte en una verdad procesal, y por eso de pronto los culpables salen con el sello eso de Inacente. Eso puede ser cierto, pero resulta que la verdad que vale para un juicio es la verdad procesal. Entonces es, es como una especie de desencanto para los que han supuesto que usted es corrupto, que quede libre. Pero usted es la minoría de los venezolanos. Siempre ve a gente, mire los políticos, tenemos el problema, de que se, y eso usted lo puede consultar con la opinión venezolana, de que los políticos somos gente que no obedecemos a buenas intenciones. De que los políticos todos nos enriquecemos con los dineros del gobierno. Por el propio ejemplo, pero, son deducciones pero, que uno pero, tiene de vivir este país con importa, este tipo de democracia pero, que ustedes pero han que fabricado. Era, pero lo importante es la vida de la gente. Yo he dicho que hay dos cosas que no se pueden esconder. La tos y el dinero. Si yo he robado, a mí me tendrán que encontrar hoy o mañana, cuando yo me muera, tendrán que encontrar el dinero. Resulta que yo no he hecho fortuna nunca porque no me he dedicado a hacer fortuna. Ni tengo a quién heredar, ni ni tendré a quién heredar. Y yo no juego lotería, yo no juego caballos. Verdad es que Yo lo que tengo es lo que me ha ganado. Y yo no he tenido sino puestos públicos. Y todo lo que tengo es producto de esa vida que yo he llevado. Y por eso yo vivo modestamente, como está usted viendo usted aquí en mi casa. ¿Verdad? ¿Cómo vive un expresidente? ¿Cuánto es el sueldo de un bueno, expresidente, el salario, la remuneración, gano, no sé cómo se llama mi pensión como presidente de la república... ¿Cuánto es una pensión de un presidente? Las dos terceras partes del sueldo del presidente de la república y de, mi, de, de lo que me da el congreso, que es igual a la dieta de un congresante. ¿Y dos terceras partes de un sueldo? ¿Cuándo gana un presidente de la república? No, muy poco. Yo gano, yo gano en total eh, 350 mil y 100 mil, 400 mil eh, bolívares. ¿Y cómo hace, por ejemplo, para pagar la defensa? ¿De un juicio que luce bueno, sumamente costoso? Bueno, no, no, mire, no es, no es costoso porque afortunadamente yo he conseguido un grupo de abogados de primera calidad y que no han tenido interés en el costo del juicio, sino que han tenido interés en, en, en, en lo que significa defenderme a mí, seguros de mi inocencia. Y además, hay gente que ha cooperado conmigo en este juicio. No los nombro ahorita porque me parece, no tengo la autorización de ellos, pero en un momento dado yo le podía dar a usted nombres de personas... Que han dado dinero para este juicio? Este juicio es realmente trascendental por para los que están a favor de que se le haya condenado y los que están en contra de que se le haya acusado de eh, y sancionado y condenado por malversación, como usted me decía, genérica y agravada para ser exacto en el término que empleó. Eh, y yo quiero detenerme allí porque definitivamente la angustia es cómo entonces rescatar esta democracia cuando ya no se creen en las instituciones, eh, no se cree en el Congreso de la República, no se cree en los partidos políticos, no se cree en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, este juicio va a servir, entre otras cosas, para reflexionar profundamente sobre la situación de la justicia en Venezuela. Y con estas acciones que vamos a tomar de orden en Creo adelante... Creo que se divide el país como en dos, en dos partes, pero la misma sensación le queda a uno de angustia, no. del deterioro, por no creer en un fallo. Bueno, por eso. Pero entonces, Porque con, este, de, con miran... esta campaña que vamos a hacer para que este fallo se estudie en todos los sectores que tienen que ver con el derecho en Venezuela, vamos a contribuir a uno de los objetivos de mi presencia en Venezuela, de no haberme ido frente a este juicio. Resolvemos, presidente, del, del, del de presidente, el problema legal de que hayan fallas el punto de vista de una sentencia que va a ir, ya está en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para ser estudiado a ver si puede ir a la Corte Internacional sí. de los Derechos Humanos Pero y el país, el país que tiene ese desencanto, que ha perdido la credibilidad Exacto, si, el, si en el país se, se puede demostrar cómo ha actuado la Corte de injustamente en este caso. Si hay una reacción frente a la forma como actúa el Poder Judicial, este puede ser el comienzo de la recuperación del Estado de Derecho, de la recuperación de la justicia en Venezuela. Y ese es uno de los propósitos que tengo yo en este momento. Claro, pero y todo esto que ha generado una acción de gobierno cuando uno habla de despilfarro, cuando uno habla de cómo se mal barataron recursos en la época en que el país estaba más rico, tenía mayores ingresos, y que usted precisamente era el protagonista de esos entiendo, años. Amigo, y qué se hizo en esos años, se hizo el guri, se hizo el plan de, de, de, de, de, del hierro, se hizo el plan del aluminio, se comenzaron a hacer y se realizaron una parte de los acueductos regionales, se dieron las becas al gran Marical de Ayacucho. Yo creo que no hay gobiernos que le hayan producido más beneficios a Venezuela que los gobiernos que yo he dirigido. ¿Usted es Acción Democrática? O sea, ¿va a decir ahora el partido soy yo? Yo no soy el partido, ni el partido soy yo. Pero Usted. el partido tiene que ser la expresión de la militancia del partido y no la acción de un Sanedrín que se apodera de la dirección del partido para beneficios clientelares a favor de ellos. Ok, vamos a compromisos comerciales y ya regresamos. Pero lo que sí está planteado desde ahora es mi, mi vuelta a la política venezolana para tratar a, sac, a, a sacar de Venezuela de esta difícil circunstancia que estamos viviendo. Este es el peor gobierno que ha tenido Venezuela y ha hundido a este país en la más difícil y más difícil que haya vivido nuestra es patria. La decisión de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se condena al expresidente Carlos Andrés Pérez a dos años y cuatro meses de arresto es sumamente débil y blanda según el criterio del fiscal general de la República. El representante del Ministerio Público declaró que de acuerdo al delito cometido contra el patrimonio y la moral pública la pena debió haber sido de cuatro años de cárcel. Iván Darío Vadel también informó que como consecuencia de la decisión el expresidente Carlos Andrés Pérez pierde automáticamente su condición de senador vitalicio de acuerdo al artículo 148 de la Constitución Nacional. Esta información será ampliada en la emisión estelar del observador de esta noche. Esta Corte Suprema de Justicia en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, pasa a dictar los siguientes pronunciamientos. Primero, condena al procesado Carlos Andrés Pérez Rodríguez a cumplir la pena de dos años y cuatro meses de arresto como autor responsable del delito de malversación en agravada. Mediante la experticia complementaria que se ordena practicar a tales fines de conformidad con lo pautado en el artículo 100 de la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público. Yo he señalado que considero que esta es la triste conclusión de naturaleza política de un proceso que ha estado signado por el odio y por la venganza política. Yo creo que queda... Muy mal parado el Estado de Derecho y se ha sentado un pésimo precedente para quienes creemos en la justicia. Yo he luchado conjuntamente con todos los demás abogados que hemos conformado este equipo por lo que creemos que ha sido la justa decisión. Esta decisión realmente no es justa. No nos queda otro camino que respetarla, que acatarla, pero protestarla y la criticaremos oportunamente en su momento porque queda un documento que realmente no constituye un precedente conveniente para la historia jurídica venezolana. Continuamos conversando con el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez, horas después de que cono se conoció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condena a dos años y cuatro meses de arresto por el delito de malversación genérica agravada, y que lo mantendrá inhabilitado y recluido aquí en La Humada hasta el 18 de septiembre recluido, no inhabilitado bueno, Solo inha la clara bueno, inhabilitado políticamente porque ahorita, bueno, está haciendo política por la computadora, claro, por claro. los medios de comunicación exacto, social Exacto. De acuerdo. bueno, eh, y estábamos hablando de la situación dentro del partido blanco y de las posibilidades de que Acción Democrática estuviera en las puertas de una división y también le comentaba en el interín de los comerciales la preocupación de lo que significaba esta sentencia, en que el país estaba dividido en dos, eh, en dos polos muy radicales, dos en dos segmentos muy radicales, pero pesa mucho lo que significa de negativo lo que fue la gestión de Pérez y esta condena que todavía estamos arrastrando los venezolanos. Bueno, yo creo que la gestión mía no pesa como negativa, sobre todo ahora con, cuando el disparatero gobierno de Caldera Trata de retomar los lineamientos de mis políticas. Va a ser muy importante que entiendo que un diario va a publicar el proyecto de carta de intención que va a firmar el gobierno de Venezuela con el Banco... con el Fondo Monetario Internacional. Y eso será muy interesante y yo le pedí a ese diario que pusiera al lado la carta de intención que yo firmé para que se vea cuál fue mejor, cuál se negoció mejor... Y cuál le daba mejores posibilidades a Venezuela. Ahora, bueno, cuando usted habla de las cantas de intenciones y de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, una de las crisis que pesa y que siempre se esgrime en este gobierno para no haber tomado las decisiones a tiempo es la carga terrible que significó la crisis bancaria, que la cual parece que todavía no hemos salida todavía, y se le responsabiliza a usted porque durante su gobierno, que fue es un gobierno de apertura, al único sector que mantuvo cuidadito fue al sector bancario, que luego se desplomó a la salida de su mandato. Absolutamente falso. El sector, no, yo tenía en el Congreso la ley de bancos y otros institutos de crédito desde 1990, y reclamaba constantemente la aprobación de esa ley, porque sin esa ley no se le podía poner cascabel al gato. Esa ley no me fue aprobada. Se le aprobó a Ramón Velázquez cuando le dieron las atribuciones extraordinarias. Yo le cancelé a Ramón Velázquez que no aceptara la presidencia si no le daban atribuciones extraordinarias para aprobar la ley de bancos, instituto de crédito y la ley del IVA. Y eso lo hizo Ramón Velázquez. Y él llegó y aprobó la ley de bancos que daba las posibilidades de establecer controles que no tenía la banca en Venezuela. Pero dicen también, cuando usted dice que no le pusieron el cascabel al gato, a lo mejor usted no le puso el cascabel a Pedro Tinoco y por eso se mantenía todo lo que era sí, la estructura no del Banco Latino. Que Pedro Tinoco fue el ministro de Hacienda de Rafael Caldera en su primer gobierno. Que eso sí era darle a un hombre la conducción de la política económica del país. En cambio, yo no nombré ministro a Pedro Tinoco. Pedro Tinoco nunca fue miembro del, del gabinete económico. Pedro Tinoco fue presidente del Banco Central en un banco transparente, donde no había normas escondidas, porque todo estaba manejado de acuerdo con normas que se establecieron previamente. Había el Crowling Peck, se sabía cuánto iba a disminuir el, el dólar mensualmente, etcétera, etcétera. O cuánto iba a aumentar el precio del dólar. De manera que esa es la historia mía con Pedro. ¿Y por qué yo nombro a Pedro Tinoco? Porque el venezolano, con mayor conocimiento del sistema financiero mundial, y que me, que me iba a ser fundamental... Para la re re renegociación de la deuda, como lo fue, fue Pedro Tinoco. Presidente, ha, han pasado tan solo pocas horas de cose desde que se, cose se conoció la decisión. ¿Usted no se siente mal, no? No se preocupa. Es que yo lo veo con ¿Y tanta energía y, y de verdad ser condenado, <risa> condenado por un delito, de pronto le debe dar a uno como Pero tristeza, es preocupación. Un que no es delito, como ya le he dicho. Y un delito que, aún aceptándolo como delito, se me condena porque ayudé a estabilizar la democracia en Centroamérica con un gran beneficio para Venezuela. ¿Qué hubiera pasado en América Latina? ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si se consolida un nuevo militarismo en América Latina? El militarismo guerrillero que se hubiera consolidado con el establecimiento de ese militarismo en Nicaragua y en el Salvador. Bueno, eso es muy subjetivo, Presidente. No, a, la subjetivo. Hora, a la hora de evaluar los, los gastos de una partida secreta depende mucho del criterio que tenga no. el que maneja la no, partida no, secreta. No, porque para usted es un problema no. es que hay un de, hecho. de eso, pero para otro presidente... Hay un hecho, no. Hay un hecho que... Ahora creo. usted lo viene a decir ahorita. Pero no, siempre Siempre estuvo real de admitir amigo, que ese dinero era para es él. Es que yo no he dicho que ese dinero se gastó en Nicaragua. Pero lo estoy diciendo ahorita. No, he dicho, no lo, no lo estoy diciendo tampoco ahora que yo contribuí, eso lo sabe el mundo entero, que yo fui un factor fundamental en la democratización de Centroamérica. Ahora, oígame esto. Se le pidió opinión en el juicio a Rafael Caldera, a Luis Herrera Campin, a Jaime Lucinchi, a Ramón Velázquez, a los tres presidentes dios y todos declararon lo mismo. Hay que ser la realidad, porque hay un área vital de Venezuela donde la seguridad y defensa del Estado tiene que funcionar fundamentalmente. Esa área vital de Venezuela está constituida por Colombia, por Brasil, por todo el Caribe. Porque el Caribe es el camino que tiene Venezuela para entrar y para salir. Y lo que sucede en esa región afecta inevitablemente a nuestro país. Usted siempre estaba confiado en que la historia lo juzgaría. Podríamos decir que la historia lo juzgó y va a entrar a la historia como el primer presidente electo en la era democrática que ha sido condenado por la Corte no, Suprema de no. Justicia, aunque usted diga no, no, que no es el esa forma. pero es así. voy a entrar a la historia como el primer presidente en la historia de Venezuela que se somete a un juzgamiento, que no se va, que no se huye ni que trata de impedirlo. Eso sí es un precedente extraordinario y que me honra también a mí. Pero es condenado. Pero ¿condenado por qué?, o sea, que a usted le gusta ver no, una porque, parte no, no, no. de la historia. Pero con, por más de eso, si eso usted dice que no si es Si me, me hubieran condenado por peculado, Ajá. si hubieran demostrado que yo utilicé dineros del, del, del país en mi favor, bueno, eso, eso sí me, me, me pondría en una situación difícil. Bueno, ¿qué más quiere decirle al país en esta oportunidad ah, estelar que tenemos no en este momento? Es que vive Venezuela uno de los momentos, o sin el uno, el momento más difícil de su historia democrática. Que tenemos, como usted lo decía, todas las instituciones del país en estado de falencia, en estado de crisis, y que tenemos el gobierno más disparatero que haya conocido la historia de Venezuela, y que están viviendo los venezolanos la etapa peor de su historia. Nunca la situación del costo de la vida, nunca el valor de los bienes de primera necesidad, Nunca había habido en Venezuela el desempleo que hoy existe. De manera que hoy estamos viviendo una situación sumamente dramática. Ahora, esto debemos contentarlo solamente con señalarlo. No. Tenemos que evitar que se derrumbe el sistema democrático. Tenemos que evitar que se derrumbe el gobierno actual. Pero fíjese, cuando usted dice que se derrumbe, para la gente que considera que que es poco, por ejemplo, que sea tan solo dos años la sentencia, también podría ser la falta de credibilidad a esta decisión una manera de derrumbar el sistema democrático. Usted, usted está en esa historia porque si la, de Si la mayoría de los venezolanos creyeran que yo he ser condenado, está bien, pero usted sabe, porque en su, en su televisora se han hecho encuestas, usted sabe porque usted está en la calle, usted sabe porque usted está leyendo prensa, que la inmensa mayoría de los que opinan dicen que es absurdo que a mí se me condena. Presidente, si yo lo obligara a pensar, por ejemplo, a reflexionar un, po un poco en lo cuando uno hace evaluación de su vida política, de su vida personal, en qué me he equivocado, en qué tengo culpas y en qué no tengo culpas, sí. yo le pediría, por ejemplo, que me reconociera. Si ¿Sí es posible que ubicarlo en eso, en qué se siente culpable sí. de estos 36 años de democracia que nos permiten sentir a los venezolanos que no es lo que queremos. Sí, desde luego, yo creo que sí es la democracia lo que queremos. Que esta democracia... No este tipo como la estamos no, viviendo. Perdón, tenemos una serie de efectos que son corregibles. Hemos cometido muchos errores que son corregibles. Y dentro de esos errores están los que yo he cometido. Ajá. Pero yo tengo la gran virtud de que fui quien llegué en el segundo periodo a corregir esos errores a los que yo había comprometido o ya contribuido antes. Es decir, que usted no siente ninguna culpa, no siente siento ninguna culpa, ninguna culpa claro, de los claro y, si es, y si yo le digo por lo menos, dígame, de una culpa, claro podría siento, identificar... Claro que siento. por ejemplo, yo he debido, al del primer periodo de gobierno, he debido de evaluar la moneda, de evaluar el Bolívar, para darle posibilidades a que Venezuela se incorporara al mercado mundial y hubiera dejado de depender menos del petróleo, Eso lo he, yo he debido en el primer gobierno haber iniciado el proceso de descentralización y de regionalización. Pero eso es que en ese momento, en la América Latina, todos los países de la región estamos viviendo más o menos la misma circunstancia. En cambio, cuando llego al segundo gobierno, ya la situación es diferente, y esto me permite hacer lo que comenzó a hacer, y lo que ahora trata de hacer, después de dos años de disparates, el gobierno de Caldera. ¿Ya se siente libre con esta decisión de la Corte. No, es que Yo nunca me he sentido preso. O sea, yo le he dicho, usted llega aquí y me encuentra vestido de, de, de, de traje formal... Como que si me fuera para la calle, recibo aquí gente, hablo con gente, leo cartas, hablo por teléfono, me, me comunico con el internet, con gente de distintas partes. Yo nunca me he hecho del complejo de estar preso. Usted me, se, me salió muy bien de la pregunta cuando dice que me siento responsable de no haber devaluado. Pero cuando ha pasado la historia y le pregunto de qué se siente culpable, no, no acepta eh, ese término dentro de su evaluación. Claro que sí, yo tengo que ser culpable en muchas veces. Cuando de culpable, por ejemplo, del deterioro del sistema, de la corrupción, de la falta de credibilidad de las instituciones, de lo que ha, del significado que han perdido los partidos todos políticos en dentro parte, del sistema. De acuerdo, todos en parte somos responsables de lo que ha pasado en Venezuela, quienes hemos tenido parte en la conducción del país. Y yo no me puedo sustraer a eso, no hay duda. Pero también yo soy quien me decido de manera abierta y directa a, a, a emprender las rectificaciones que habría que hacer. Y las que le están abriendo camino a la Venezuela, que va a ser distinta. Eh, una pregunta que siempre se repite, pero es que uno tiene que repetirla obligatoriamente, porque como no lo han in inhabilitado políticamente, ya hablan de que usted podría volver a ser candidato presidencial en, en el 2000, ¿cuánto? Que no saque sí. la cuenta, pero sí. después del 2000. El, uno de los errores que hemos cometido los partidos es que los establecimientos partidistas cerraron las talanqueras del partido y se quedaron allí adentro solamente las viejas generaciones. Es absurdo que Acción Democrática, un partido de tantísimos militantes, no tenga un gran elenco de dirigentes. Deben estar entre los profesores universitarios, entre los graduados en las universidades, en las escuelas técnicas, en fin, entre tanta gente que tiene Acción Pero es, Democrática. Claro. Pero nosotros cerramos las puertas, Ajá. yo también parto en eso. Y entonces no se han renovado las dirigencias del partido. Yo, por ejemplo, ahora, mi deber no es ir a volver a ocupar posiciones y a querer ser el representante que asuma posiciones fundamentales del partido, sino abrir esas puertas para que entre nueva gente al partido y que para que el partido se renueve. Cuando usted habla del partido siempre habla como que si estuviera dentro del partido y yo siempre tengo que recordarle que está excluido del partido. Pero mire, pero si usted estuviera aquí, viene aquí, usted oiría llamadas todos los días de gente del de partido. todas las partes de Venezuela que todavía no son ex. De los comités, de no, que son dirigentes del partido, que hablan conmigo y me preguntan y me piden que cuándo salgo, por Dios. Y como ya piensa que es el momento de la apertura, todo ese capital político se lo va a, a traspasar a Claudio Fermín, bueno. que ahora podríamos utilizar un lenguaje de los copellanos, el delfín. de Cap. Desde, desde luego, perdón, yo no tengo delfines. Desde luego, que en este momento, la persona que podría interpretar mejor los sentimientos del pueblo adeco, es Claudio Fermín. Pero falta un trecho por recordar, Falta que pase mucha agua debajo de los puentes. Pueden ser otros dirigentes del partido. Antonio pues ser Antonio sí. Ledesma, por ejemplo. Pero te, tenemos que... Ahora, lo absurdo y lo que demuestra lo que es acción democrática, que se esté ya anunciando que se va a expulsar a, Antonio, a, a Claudio Fermín, por Dios. Bueno, y se está hablando de que usted estaría... Uh formando una suerte de partido que se llamaría algo así como Fuerza Popular. Yo no pienso en la formación de un partido. Yo pienso en el rescate de Acción Democrática. Pero esto puede llegar a no ser posible, porque los partidos actuales, COPEI, Acción Democrática, el MAS, están en un camino de autodisolución por la falta de significación y de representación. De verdad que si a la larga no se pudiera la reconstrucción de estos partidos, vendrán grupos independientes a llenar el vacío pero tendrán que crearse nuevos partidos Me estoy sintiendo en este momento que usted y Caldera como que se parecen mucho intentando fuera de la organización que crearon aglutinar para tener un candidato ¿Usted ve, usted ve la estupidez y el error que cometió Rafael Caldera con este chiripero y ven que ha quedado y además agregado al chiripero la cuestión dinástica de que sea con su familia esto es inconcebible en Venezuela o sea que lo de la dinastía no lo va a repetir y lo del grupo político paralelo, si no puede no, rescatar no, acción democrática. No, no podemos interpretar no, su palabra. Pero no, así. no sería un partido que yo creara, sino un partido que se generaría, se crearía con la militancia del pueblo. Bueno, pero, es el chiripero. pero no sería yo. La no, convergencia no, eran muchos grupos no, que se unieron en torno a la, la figura chiripero, de un hombre. El, el caudillo, el, el es líder. Eso, el chiripero es eso, un chiripero. Yo, eso es lo peor que le puede pasar a Venezuela. Bueno, gracias al. Ex Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, por habernos acompañado, ustedes por estar conmigo y hasta pronto.